Es fácil cambiar de blanco y negro a color y viceversa. Es con un atajo de teclado, pero primero vamos a ver si está todo activado. Vamos a Configuración. Accesibilidad. Filtros de color. Activamos el filtro. Seleccionamos Escala de grises. Activamos Método abreviado. Ahora cada vez que pulsemos al mismo tiempo, la tecla de Control, Windows y la de la letra C, intercambiaremos entre color y escala de grises. Gracias por la visita.